Ok, estamos grabando. Hoy es el 27 de marzo de 2020. Estamos en confinamiento. La mía casi total, el confinamiento de, de Fausto, casi casi. Aunque tiene que ir a trabajar, me dijo. Y entonces tenemos tiempo para hacer estas cosas un poco. Está un poco más desahogado. Y vamos a elegir el material para publicar en los Facebooks de hispanoparlantes. Um, he abierto una pestaña nueva para el mes de abril, estás ahí, te veo en el, en el esto, son 30 días en abril, ¿no? O 31, ¿eh? no me acuerdo nunca, vamos a ver, abril tiene 30 sí, tiene días, 30. entonces con los 15 de siempre nos va bien, 5, 5 y 5 y algún artículo y si tú preparas el texto dentro de estos días también lo podemos poner en, en los grupos, aunque no lo elegimos ahora Podemos este, añadirlo para los grupos más más adelante en un par de días. ¿Te parece? Vale. Perfecto. OK. Vamos vale. con las imágenes. Vamos a ver. La pestaña de imágenes está al lado de Abril. Abril escrito con dos Bs. Bueno. Voy a corregirlo. ¿La de imágenes o...? La pestaña de imágenes. Vamos a elegir las imágenes. Vale. Okay. Y como ya los hemos usado todos y no hay nuevos por el momento hasta que no terminamos de traducir algunos, estamos repitiendo algunas imágenes. Las de lila, las que están marcadas en lila, eh, son los que hemos usado una vez. Y las que están en verde fósfe son los que hemos repetido dos veces. Entonces sería bueno elegir. Ah, vale. De sí. las eh, de las de las vale. estas. Qué te apetece a ti poner? Este, la columna, la fila veinticinco. Ah, de los cinco. problemas. Ok. Estoy refrescando mi página porque no me aparecían todas las imágenes y no sé cuáles son, así que vamos a ver si se carga rapiditamente. A ver si me viene la página la, la línea, la fila 25. A ver. 25. Ajá, perfecto, Oka. Me tiene que aparecer el, el enlace. Ahora me, aparece, me aparecen las imágenes y no las, los enlaces. ¿Tú ves las, las, las imágenes y los enlaces? se sí, desapareció. Sí, que pasa. ¿Desapareció? Para ti también. Uy. Hmm. Aquí ah, está. Oh. Sí, qué cosa más rara, ahí estoy volviendo a cargar. también me está dando un poco mal el Internet. Me dijo alguien que, um, que tenía miedo de que nos iba a colapsar el Internet y yo dije bueno y, y hablé con un, un experto en, la, en el tema porque tenemos un punto de contacto que es que trabaja en el IT, en, en, en computadores, a muy alto nivel y me dijo que no, que no, se, no sería una cuestión de un colapso global, porque hay tantas uh, como se diría, puntos diferentes, ¿no? Son varios sistemas interconectados, pero que de repente, uh -huh. durante unas horas se podía colapsar. En el peor de los casos se podía colapsar, digamos, la de una ciudad, pero se repararía rápidamente, ¿sabes?, por, por sobrecarga. Entonces no nos tenemos que tener miedo de esto. Lo que también me dijo, lo que también he visto que Netflix, uh, que está recibiendo una demanda tan tan alta estos días, han dicho que van a reducir un poquito, casi imperceptiblemente, la calidad de los de los vídeos porque uh, ah, lo, lo vieron las noticias, sí. Ah, uh, lo viste, ajá. Oye, pues no salía el enlace este, ¿eh? Ah pero, ah, pero debe de estar, no. porque cuando muevo el ratón aparece. ¿Sí? Sí, espera, raíz de los problemas, vamos a ver. Entonces voy a ver si copiando y pegando, si se tra traslada también. No. Vamos a ver si aparece cuando lo pongo en la página de abril. Ahora, no sé si recién está... Uh -huh. A ver ahí. Uy, se me ha... Si no, el 24, porque... Yo elegí raíz de los problemas, pero no sé si 24 y 25 eran los dos, igual. El 24 al menos está, el link se me está abriendo, pero. A ver. Sí. Vamos a elegir otro vale. y yo miraré de bueno, El esto. 24. El 24, ok, vale, El 24. ¿verdad? Vale, perfecto. Ah. voy a cambiar a verde voy a poner a verde. ok, muy bien yo voy a elegir uh, pam, pam, pam, pam, pam. a ver El 27, Dios es un mal ingeniero. Bueno. ¿Elige tu otro? El 31. El 31. La causa de la inacción. Ah, bueno, sí. Okay. A dar una acción, okay, yo tengo que elegir otro. A ver, esto podría ser nuestro, el cuarenta y dos. Vale. Y uno más tuyo. Eh, ahí lo tenía, lo perdí. Ah, el 33. y okay. Capacidad de carga de la tierra. Muy bien. 33. y <coughs> Okay, ya tenemos cinco imágenes. No sé por qué me salen tan pequeñas. Me gustaría que saliesen tan grandes, pero mira. Ok, uh, vídeos. Comento. Uh, a raíz de una conversación que tuvimos hace unos días, me di cuenta de que habíamos traducido mal el total... No, el, um, ¿Cómo se dice en inglés? Total Enclosure Systems que es cuando habla de, por ejemplo, las ciudades que están debajo de la tierra y que tienen todo lo que necesitan sí. adentro o edificios que contienen absolutamente todo lo que necesitas adentro, cuidados médicos, guarderías, eh, restaurantes, cosas así. Y esto en tiempos de una, una pandemia que habría muy poca posibilidad de una pandemia, pero en el caso de un EBR hacía falta confinar a la gente. En un edificio de estos no haría falta salir a la calle porque tendríamos todo lo que necesitamos dentro de la, de la ciudad. Entonces me, me di cuenta de que totalmente integrados, sistemas totalmente integrados, como lo habíamos traducido originalmente, no iba bien, que no daba bien la, el, el significado. Y lo hemos cambiado para sistemas de cerramiento total, que es, un, es un, uh, una expresión que existe. Entonces, sugiero que ponemos este, porque además como es un, una, un tema tópico, digamos, sí. y esto es en la línea 21, así que voy a coger la línea 21. Y tú, ¿qué te apetece? Mm. La... 13? 13 ¿Lo harías? Lo harías, a ver ¿Qué línea es? 13 ¿Ese? 13 Ah, oh, 13 sí. Lo harías, ok, muy bien Ah, es, es bonito este, además está doblado Ok entonces otro vídeo. En la línea 27, abundancia, religión, iconos, honestidad de la ciencia. Que hoy en día la gente está diciendo oh, la ciencia no funciona porque la medicina no está funcionando sí. y no es así. Es... La ciencia no es que se si funciona o no funciona. Es un sistema, un proceso que hay que seguir. Lo que no funciona es el sistema en lo cual claro. los científicos están empujados a ser corruptos, porque necesitan dinero para más experimentación. Entonces, es, se, se jode a sí mismo el sistema, digamos. Eh, justo vi hace poco, ¿sí? hace unos días, un video de, de un doctor hablando de, de hablando de este tema, de sobre todo de covid y mm. ¿Por qué no había una vacuna? Que porque todavía no, no, no se podía, que ya habían pasado cinco o seis meses, cinco meses, cuatro meses desde lo de China y demás. Y decía que la, el récord hasta ahora en tiempo habían sido 16 meses o 18 meses para la vacuna de la gripe A, creo. Es algo que lleva mucho tiempo. Claro. Que ahora con tiempo récord, para dentro de unos seis u ocho meses lo iban a tener porque han involucrado inteligencia artificial y demás, entonces tienen que hacer pruebas, tienen que funcionar esas pruebas, tienen, es un proceso que es largo, la gente quiere una vacuna de la nada y es como que no saben todo el trabajo que hay detrás. Claro, claro, exacto. Y esto es muy importante porque luego sacan algo demasiado rápido, empieza a haber problemas y ya otra vez a criticar la ciencia. Claro pulpa y dice, no, pero como no lo han probado. Claro, sí, sí, sí, es que es como complicado. Es un que muere de la cola. Sí. Vale. Vamos el, a ver. El, la fila 17. 17. Una transición a una economía basada en recursos. Ok. Yo voy a elegir a el 41, colapso, transición, política, enfoque sistémico. Porque lo del enfoque sistémico también es muy importante para, para lo que estamos viviendo hoy. En una economía basada en recursos, el sistema de, de, uh, de desarrollo y de investigación sería global, no habría intereses creados para guardarse el patente claro. para una persona solo y todo esto, ¿sabes? Sería, todos los laboratorios serían puestos a trabajar de manera colaborativa. Claro, claro, esto sería, un, sería increíble. Uf. Sería hay un algunos, increíble con... hay algunos que están colaborando, pero también hay otros que no. Entonces, estamos todavía muy, muy atrasados con esto. Ok, vamos a ver. Um, facts. Los fax. Los fax tenemos facts. abajo de todo. Escoliando para abajo. Debemos de tener unos cuantos que todavía no hemos usado. Um, uf, hay tres sobre el comunismo que no me apetece hablar del comunismo este mes. Um, el 82. ¿Por qué el énfasis en el enfoque cibernetizado para el funcionamiento social? Esto, uno. Y tú eliges uno. El 89. ¿No va esto contra la naturaleza humana? El 89. ¿El 89? El... Eh... En la línea 89. Línea 89, sí, okay, el FAC sí. 80. Ok, cool. ya está. Ok, otro FAC. Vamos a ver si hay más que se, que se, que se responde un poquito a... A la situación no. actual, que por cierto están preparando nuevas imágenes para el tema del COVID-19. El 105 Fac 96. ¿Qué pasará con la alimentación? ¿Comería carne la gente? Esto la gente están preguntando por el tema de que ha sido a través de animales que se empezó todo el tema. Sí. Pero también pasa una cosa que los mercados donde se vendían estos animales extraños, donde supuestamente empezó, son muy insalubres. En inglés se llaman wet sí. markets. Y se sacrifican los animales sí. ahí mismo, la sangre y todo se mezcla. Ahí mismo. Sí. Todo es una mugre. Entonces, sí, esto un se ve... Vi. Perdón. Sí. Vi un video de una doctora que era de allí y que explicaba que probablemente había sido en esos. Fue muy poco tiempo que estaba en China todavía, yo lo vi en enero, uh -huh. y decía eso, que, que ellos tienen la costumbre de comer cosas muy frescas, entonces en general tienen los, los bichos vivos y los matan ahí a, al momento de comprarlos, uh -huh. y, y eso tienen la costumbre de comer animales salvajes porque tienen más nutrientes que los animales criados en cautiverio. Ah, sí. Entonces tienen costumbre de de comer, Esa es la creencia de, de ellos, de lo, o sea, de la cultura, ¿no?, de, de los chinos. Eh, y comen cualquier animal, por lo que decía, hay de todo, de todas patas, lagartijas, serpientes, búhos, zorros, murciélagos lo que sea, todo lo que sea salvaje va a tener como, bueno, sí, un y sus cosas que... Sí. Sí. Vamos a ver. Uno más, otro más. Vale. Um, el, el, la, el FAC 97, mm -hmm. la fila 106, será de los drogadictos y alcohólicos. Okay. Lo vi, me llamó la atención. Ese, ¿El de la carne? ¿Qué es lo que dice? ¿Que comerían carne o que no se comería carne? Es porque soy vegetariano, por eso justo pregunto, es un tema que me interesa también. Ah, vale. Pues mira, Jack habla de que en, se puede crear comida en, la, en el laboratorio. Y no solamente carne. Sé que en el futuro se podría, con la nanotecnología, se podía crear hasta manzanas y cosas así. Pero ¿Ah? ya estamos viendo carne a la venta que es de laboratorio. No solamente sí. carne sí, vegetariano sí. hecho de soja y cosas estas, sino carne hecha en laboratorio, entonces esto también lo podemos hacer. Porque a mí me sigue gustando la carne. Yo estoy comiendo menos, bastante menos, pero me sigue gustando. Entonces, claro, es una cuestión de cambio de hábitos y todo esto. ¿no? Además, sí. tiendo, teniendo conocidos y amigos eh, sudamericanos el tema del asado, imagínate decir un argentino que no podrá comer claro. su asado sería el fin de sí. <ríe> Venga, ent, ent, el, elige una más. Bien. Vale. Mm. El FAC la fila 109. ¿Eh? Es de Venus Project, una sociedad no, no, no. utópica. Ok, muy bien. Ok. Bueno, ya tenemos los facts. Y vamos a ver un par de cositas para los grupos. Una, una cosa más. Bueno, el vídeo que tú has sugerido sería uno. Lo voy a poner en el... Vale. Um, el video, deja, video, y vamos a ver hay algún artículo o algo porque yo realmente no he tenido mucho tiempo de actualizar todo esto vamos a ver artículos hay algo que no hemos usado ya universitarios matriculados en los artículos el único que nos queda por usar es el universitario universitarios matriculados y en noticias no hay no hay nada nuevo. Pues el artículo este te parece? Vale, sí. Uh -huh. okay. Ya no tenemos hecho, hemos hecho en media horita. O menos, un poco menos. Ya yeah. eh, ah, viendo... está viendo. Okay. Lo tenemos todos. Ok, pues nada, si quieres que usamos los últimos 10 minutos. Bueno, puedo dejar el, la grabación. Y si quieres, charlamos los minutos que nos queda de la de la sesión. Bueno, ¿Eh? si tienes vale. alguna pregunta. Vale, voy a parar la grabación. Sí.